Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 291 Este es un día de sosiego y de paz. Hoy la visión de Cristo contempla todo a través de mí. Su vista me muestra que todas las cosas han sido perdonadas y que se encuentran en paz y le ofrece esa misma visión al mundo. En su nombre acepto esta visión para mí, así como para el mundo. ¿Cuánta hermosura contemplamos en este día? ¿Cuánta santidad vemos a nuestro alrededor? Y se nos concede reconocer que es una santidad que compartimos, pues es la santidad de Dios mismo. Mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces y acepto lo que procede de ti en lugar de lo que procede de mí. No sé, Padre, cómo llegar hasta ti, mas tú lo sabes perfectamente. Padre, guía a tu Hijo por el tranquilo sendero que conduce a ti. Haz que mi perdón sea total y completo, y que tu recuerdo retorne a mí. Este día es un día de sosiego y de paz. Amén.